La Policía Nacional apresó este viernes al nombrado Emanuel Jiménez Hilario, acusado de agredir a su hermana, durante un hecho registrado en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Institución del Orden, el detenido negó las imputaciones en su contra. No, me quieren sacar de mi casa. ¿De? ¿De? Para que yo no viva allá, porque ella quiere quedarse sola allá. Pero si, a no, es mentira. Entonces, ¿por qué entiendes que te acusas? No, que me iba a mudar allá porque yo vivo en un sitio y me estaban. que ya no me querían. Y yo, como tenía el cuartito y conmigo ahí solo, me fui para allá. ¿Pero le intentaste agredir? No, no, nunca, no. Entonces, ¿quién La Las cámaras te... están ahí. ¿Quién es que te quiere sacar de la casa, según la vos? La hermana mía. La hermana tuya. Ajá. Hay conflicto entre ustedes dos. No, ella quiere quedar ahí con eso. ¿Y por qué ella se quiere quedar con eso? Pues tú, no, tú no me quieres ahí. Pero tú te, tú te portas mal allí en la casa o qué? No sé, ella dice que sí. ¿Dónde ¿No ocurrió usted? ¿Eh? ¿Dónde ¿No ocurrió usted? Ahí en San No, yo me fui. No, no. ¿Cuál es tu nombre? Para su noticiero, Telenor reportó Arismendi la Antigua.